Yo, yo sí. A mí el lado oscuro siempre me ha llamado. Eh, tengo que aceptarlo. Hola, chicos de Playmovie Soy Mim Silva y ya les tengo los cinco puntos de la nueva película de Star Wars: Rogue One. The world is coming undone. Imperial flags rain, across the galaxy. Bueno, está situada entre el episodio 3 y el episodio 4, cuando unos valientes rebeldes tienen la misión de robar los planos de la Estrella de la Muerte con ayuda de Jin Ezra. Spoiler alert, sí lo logran, pero lo interesante de esta historia es ver cómo lo logran número uno ponemos la historia porque es una historia nueva, es algo diferente que vamos a ver del mundo de Star Wars y pues lo único que les debo decir es que es un poco lento, obviamente al ser nuevo nos tienen que introducir la historia de los personajes para que entendamos qué está pasando y demás y pues sí puede llegar a ser un poco lento pero les aseguro que vale la pena y que después tiene mucha acción. El problema, la cosa no es, no es no tiene que ver con nacionalidades, no? este eh, Yo tengo que culpar eh, a Gareth Edwards, él es el que tuvo la visión, él es el que me habló, él es el que pensó en mí, me, me dijo vamos a, vamos a hacer esto juntos, este, empezamos un proceso para convencer al estudio, para pasar todos los filtros, eh, pero él fue el que un día soñó con que yo hiciera este personaje y estoy muy agradecido y claro que hay, hay, un, hay, hay un mundo de oportunidades que se va a abrir porque eh, el mundo de Star Wars se está modernizando y está hablando de la... De, de, de, de la realidad que vivimos hoy, ¿no? De, de un mundo más plural, más diverso, donde la diversidad racial este, se ve en todos lados y, y esta película retrata eso también, ¿no? En el punto número dos ponemos los personajes, porque la verdad es que son personajes entrañables, personajes diferentes y nuevos que refrescan esta historia de Star Wars. Diego Luna lo hace increíble en su papel del capitán Caseyan y la verdad es que... No se le pide nada a ninguno de los actores Lo importante y lo más rescatable de cada uno de estos personajes Es que al ser tan diferentes y tener una opinión muy diferente de lo que es la rebelión Al final todos unen sus mentes para lograr recuperar los planos de la estrella de la muerte Felicity era como la cómplice perfecta No es... Escogí la palabra justamente para que... No se hubiera dicho lo que hubiera dicho que estaban así, ¿verdad? Me acuerdo el primer día de llamado, estábamos en Jordania y nos subimos a una camioneta como... no sé cuántos minutos hacia dentro del desierto para filmar la primera escena que hacíamos. Y era como no sé cuántos, como 30 minutos en camioneta hacia adentro en el desierto en medio de la nada y pasamos la escena, la escena más sencilla de la película, la ensayamos como si fuera Shakespeare, le dimos vueltas y vueltas sin parar de ensayar, obsesivamente este, y, y eso se sintió increíble de repente dije, ay cabrón. Estoy acompañado de alguien que, que, que es del mundo en el que yo vivo, ¿no? ¿Qué vas a decir? You por mi gran talento. talent. como, es Mundo número tres ponemos las batallas, porque como les mencioné, es una historia llena de acción y es que es diferente a las que hemos visto, porque en esta ocasión no vamos a ver Jedi ni sables láser, vamos a ver pura, pura acción, gente peleando uno a uno en su intento de... ...recuperar la esperanza y que la rebelión salga triunfante. En el punto número 4 ponemos los efectos especiales y de sonido... ...porque como ya es costumbre de Disney... Oh, echa la casa por la ventana y nos muestra lo mejor que tiene a pesar de que se supone que es una historia vieja por situarse entre los episodios 3 y 4 la verdad es que el sonido que se escucha cuando están peleando la, los efectos especiales de las batallas son inimaginables y aunque IMAX no me lo pidió yo recomiendo que la vean en este formato There's such affection that people have for the characters. You know, you watch those 70s films and you absolutely love them. And, and I think people are just, are just going to fall in love with the characters. I, I just, I love the energy, I love the support. I, I, it's so wonderful. This is our first um, screening. so uh, So it's lovely to be here, yeah. I just have such a nice impression of this country. Ever since I landed I was like, I feel a real affinity with this place. <laughs> Punto número 5, ponemos las referencias de todo el universo de Star Wars que seguramente a los fans les van a fascinar. Si pones mucha atención, esta película está llena de ellos y además el final, wow, si eres muy muy fan de Star Wars te va a encantar. Es tan bueno que hoy no se los quiero spoilear para que lo disfruten tanto como nosotros lo hicimos. As far, how would you describe It is the text at the beginning of Star Wars. If you read that text, that's pretty much the story that we're telling. And It's, it's a dream come true. I keep expecting to take off the virtual reality headset and realize it's all been a dream. Um, I never in my wildest dreams expected to be making a Star Wars film, so it's, uh, I haven't yet processed it. This is the first big event we've done for the film, and so it's just starting to hit me that we've actually made Star Wars, so yeah, it's weird. Aquí los cinco puntos de Star Wars Row One En cuanto la vean, déjenos saber qué les pareció Nos encanta saber su opinión Y no olviden que si no se han suscrito Lo hagan ahora en la cajita de descripciones Están nuestras redes sociales Para que estén muy al pendientes Porque siempre estamos publicando ahí cositas Y además siempre tenemos regalos Así que les conviene a todos, ustedes ganan Nosotros ganamos Muchísimas gracias Disney por invitarnos a ver Row One La pasamos genial, es una película que recomendamos mucho Soy Mim Silva, hasta la siguiente película